Hola, hola, hola a todos, a todas, a todes eh, Feliz día del astrólogo A todos los astrólogos del mundo Y en especial, muy en especial A las decenas de astrólogos Que se graduaron, astrólogas y astrólogues Por supuesto, que se graduaron en nuestro centro Durante este 2021 pasado eh, para los que no me conocen, yo soy Marcelo cheiro Díaz eh, y durante todo el año anterior eh, me impuse una meta. Conseguir transmitirles todo el conocimiento del oficio del astrólogo a quienes así lo desearan. En forma completamente gratuita y en tan solo un año. Así lo hice y fue todo un éxito. Eh, este año, 2022, ya son decenas de nuevas personas que ya están trabajando, atendiendo cartas natales, eh, revoluciones solares, lunares, tránsitos diarios Y este año me impuse un reto aún superior Siempre, siempre, siempre en la vida hay que ir por más Y esta vez fui por todo por eso desde este lunes, y este es mi regalo en el Día del Astrólogo, desde este lunes 10 de enero del 2022 y hasta el viernes 25 de noviembre del 2022, todos los días, de lunes a lunes, todos los días o de domingo a domingo, como te guste, eh, tendrán una entrega diaria. Eh, de un total de 320 videos, son 320 días y en esos 320 días van a tener un video cada día. Esos videos no van a ser de más de 3 minutos, como mucho 3 minutos, eh, cada uno por supuesto, si lo siguen día a día, me comprometo en que en diciembre del 2022 serán astrólogos calificados y certificados por el CAF. Y como siempre, nos vamos a seguir encontrando los sábados en vivo por mi canal de YouTube, que se llama Marcelo Cheiro Díaz, y de lunes a viernes por Telegram y por Facebook. Eh, ya son tradicionales nuestros encuentros eh, por Telegram y Facebook, y en nuestras charlas astrológicas, por supuesto. Eh, te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad, eh, sumándote a nuestra web. Acá abajo la tenés Centro Aprender Bueno, hecho mi regalo para este eh, momento tan especial el día del astrólogo eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas a todes y ojalá este año sea un éxito como fue el 2021 en materia de convertir personas en el oficio del astrólogo chao <música>